de la mañana, dándoles a ustedes la mejor información e invitándolos a que ustedes también pueden ser partícipes del Magazine de la Mañana. Y por ello le damos la bienvenida hoy a David García de Inmobiliaria 6G. Bienvenido a Global Televisión, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo, David. Bueno, eh, yo quisiera que nos hablaran un poco sobre ti, David. ¿Quién es David. Bueno, eh, soy un joven emprendedor, por decirlo así, eh, para hace un tiempo, la verdad, ejercí un estudio, pero la verdad toca innovar, no me podía quedar estancado en algo, así que decidí empezar por seguir, por decir, la herencia de mis padres, que me han dejado del trabajo, del esfuerzo y dedicación, por eso hoy hago parte de esta empresa. Excelente. Bueno. ¿De dónde surge la inmobiliaria como tal? ¿Es creada por ti? ¿Es tu emprendimiento No. ¿Cómo, cómo es que funciona como tal el mecanismo ahí? Bueno, te comento, eh, la empresa como tal es de mis padres, ellos eh, la crearon, de ellos fue la idea y yo decidí eh, tal vez ayudarlos un poco administrando eh, su labor, ya que me pareció un buen trabajo. Y pues pude aprender muchas cosas a través de la ayuda que le di a ellos. Okay, excelente. Es una empresa familiar de acá de los Llanos Orientales. ¿O de dónde viene como tal la idea? Sí, eh, la idea surgió en Acacias Meta, pero la, la hemos ido extendiendo a nivel departamental y, y a las afueras de Bogotá y todos los alrededores. Ok, excelente. Bueno, David... Eh, háblanos un poco sobre la inmobiliaria, hace cuánto tiempo vienen trabajando, cuál es su enfoque principal y qué pueden encontrar, los? bueno, una por una para que no te enredes. Bueno, eh, la, la empresa como tal se rige para dar a conocer los mejores proyectos, tanto de lotes, casas para estrenar, que la gente busca mucho. Eh, sea por crédito hipotecario o sea por algún sinfín de opciones que tienen para adquisición de vivienda, en eso nos enfocamos nosotros, de igual manera nos enfocamos en que los clientes sean eh, seamos nosotros eficaces para que ellos lleguen a las mejores propiedades ¿Sí? nosotros cumplimos tu sueño tal cual lo piensas de una vivienda oh, ok, excelente y, y es solo compra o sea, comp compra y venta prácticamente por decirlo así, o sea, venta de eh, finca raíz o también hacen la parte de arrendar para cuando las personas quieren venir para pasar un fin de semana o solamente venta de previo. Sí, te comento, pues al momento solo estamos manejando lo que es la venta de inmuebles, ¿sí? pero estamos queriendo implementar más allá lo que es el tema de arrendamiento y en el sector hotelero y turístico de, de los diferentes sitios que manejamos nosotros. Sí, en el momento te puedo comentar que tenemos eh, sitios turísticos donde invitamos a nuestros clientes a que, se, eh, que pasen la noche allí o bien eh, los, los propietarios, los próximos propietarios para las casas. Ok, o sea, trabajan de la mano con otras entidades, con otros empresarios de acá de la región para que eh, de cierta manera promover el turismo en el departamento. Exactamente, sí señor, con eso buscamos el progreso y desarrollo de los llanos orientales. Excelente, bueno, sin duda alguna, una empresa que le apuesta al trabajo de la comunidad a trabajar entre llaneros. Recordemos que Global Televisión también hace parte de Somos del Meta, Somos Llaneros. Una entidad súper eh, organizada aquí en el departamento del Meta, donde busca promover el trabajo en equipo en diferentes desarrollos y actividades económicas para que entre todos podamos surgir. Una buena idea y una buena manera de promover el desarrollo y la economía del departamento. Bueno, David, cuéntanos a nuestros televidentes, ¿qué pueden encontrar en la inmobiliaria como tal de CIG? Bueno, en nuestra empresa pueden encontrar asesoría, tanto para todo tipo de trámite, de vivienda, ¿sí? y podemos también encontrarles la propiedad ideal conforme a lo que ellos piensan. ¿sí? Encontramos también el promover eh, los sitios que ellos tienen a la venta, o sea que pronto estén próximos a sacar, y nosotros presentamos, ante nuestro público, ante nuestra audiencia, eh, los diferentes emprendimientos o propiedades que tienen para la venta. Ok, o sea que digamos, yo tengo eh, una casa en API, una casa quinta y la quiero vender, ¿sí? Entonces por medio de la inmobiliaria, ustedes, eh, pauto con ustedes para que ustedes ofrezcan la, la casa quinta. ¿Diferentes plataformas o cómo funciona? Ustedes lo hacen personalmente, ya tienen sus clientes o cómo hacen para vender de cierta manera, obviamente sin darme especificaciones, porque sabemos que es un trabajo privado de cierta manera, pero eh, ¿cómo es el funcionamiento? O sea, ¿ya tienen sus clientes, sus plataformas o simplemente buscan siempre estar llegando a más personas que puedan estar interesadas en el producto? Sí, mira, te comento, eh, la labor empieza desde que la persona nos contacta a través sea de correo electrónico o vía telefónica o a través de nuestras distintas redes sociales. Eh, nosotros como tal ofrecemos eh, la presencialidad para dar por hecho la toma de fotos registro fotográfico y así llegar a socios inversionistas que tenemos un grupo, sí, o directamente pasamos a a lo que es la promoción, ¿sí? Nosotros nos encargamos de todo, sin ningún costo. Entonces, eh, radica desde que nos contactas y ya después se eh, empieza a formalizar como tal la, la promoción del inmueble. ¡Oh, qué okay, excelente! Bueno, eh, quisiera que me resolvieras una duda. O sea, estoy trabajando con clientes, ¿no? O sea, yo tengo la casa para vender, ta, ta. Pero ustedes también trabajan con eh, estas entidades que hacen casas desde cero, que por ejemplo, eh, constructoras que deciden crear un conjunto cerrado, un condominio, todas estas cosas eh, generalmente que se están dando fuera de la ciudad algunas, que lo hemos estado viendo vía la reliquia de Katama, este nuevo conjunto que creó Amarillo allá, que es, algo alejado de la ciudad, más tranquilo, más en calma. ¿Como ese enfoque también lo tienen? Sí, claro. Eh, tenemos incluso a la fecha varias opciones donde tú compras un lote o puedes tener la posibilidad también de comprar obviamente por un valor un poquito mayor para que nosotros entreguemos llave en mano. Lo que quiere decir es que nosotros manejamos varios sistemas de casas, sean prefabricadas o casas de material. Que conforme a lo que tú planeas de vivienda. ¿sí? Entonces, cuando tú nos contactas, te mostramos las distintas opciones de proyectos y tú puedes elegir entre esas la que más se te acomode, tanto distancia, tiempo y valor. Que finalmente el valor es donde más nos enfatizamos en la facilidad para nuestros clientes. Ok, oh, excelente. Bueno, para todas las personas que de alguna u otra manera no conocen la entidad, eh, por favor, déjales redes sociales, números de contacto, donde puedan saber un poco más. Ahí estamos viendo eh, algunas de las propiedades, ¿sí? Con sí las que señor. ustedes eh, trabajan. Estas son eh, casas de lujo, por decirlo así, casas sí, quintas, señor. campestres, fuera de la ciudad. Sí, eh, esta, por lo menos como pueden ver ahí, eh, es una quinta, una pequeña parte de las que nosotros grabamos. Eh, de por sí siempre hacemos esta gestión, digamos para algunos tipos de inmuebles como para otros solo registro fotográfico. Eh, manejamos también digamos la promoción a través de nuestras distintas redes sociales, donde nos pueden encontrar para poder confiarnos sus propiedades y nosotros dar por hecho algún negocio. Ok, excelente. Bueno, esta propiedad es bastante grande y, y, y está muy bonita la verdad. ¿Cuánto puede estar llegando a costar una propiedad de este tamaño? Vemos que es bastante grande. ¿Y, y cómo de este calibre? Bueno, eh, obviamente varían precios, como te comentaba hace poco, tanto distancia como eh, incluso la, la extensión del terreno. Una quinta por lo menos de este calibre, eh, estamos hablando de que la puedes encontrar desde 840 metros cuadrados el lote por un valor de 2.000 millones. Ok, excelente, es bastante amplia y pues hablando de terreno y amplitud no sale tan costoso tampoco. Eh, aparte de, de casa quintas y esto, y trabajan también con el tema de apartamentos eh, dentro y fuera de la ciudad o sea, se han estado enfocando como a las afueras de la ciudad? Sí, mira, eh, manejamos tanto urbanamente como campestre, ¿sí? Entonces, eh, los proyectos de apartamentos, por lo general, tienden, tienden a ser eh, urbanos o rurales, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos a nivel de departamental, como te digo, los clientes nos contactan y de acuerdo a su, a su idea de, de, de adquirir vivienda, entonces, les mostramos los distintos, las distintas opciones y ellos ya no conforme a lo que buscan, nosotros nos ponemos a la tarea de gestionarle todo para que puedan adquirir su vivienda. Ok, excelente. Bueno, una maravillosa invitación el día de hoy para que conozcan los servicios y todos los, todos los eh, predios y lugares que tienen a disposición de todas las personas esta maravillosa entidad como lo es Inmobiliaria 6E. El día de hoy viene aquí a Canal Global Televisión a contarnos su historia cómo han venido trabajando, qué pueden encontrar ustedes en su empresa, productos y servicios a la disposición de no solamente los llaneros, sino de todos los colombianos. Recordemos que el Llano está abriendo las puertas a toda Colombia y a muchos turistas internacionales. Por ende, surge la necesidad de crear nuevos espacios para todas las personas que buscan un fin de semana tranquilo, eh, salir de la, de la cotidianidad de estar en la ciudad y deciden un lugar como lo es Villavicencio en el cual pueden encontrar diferentes eh, sitios y diferentes cosas que hacer, más como al aire libre y al campo, ¿verdad? Así es, sí, sí. Bueno, televidentes, recuerda que tú puedes dejar tus preguntas inquietudes comentando esta transmisión y compartiéndola para llegar a más eh, personas. También, Estamos entregando obsequios para todos nuestros fieles televidentes que están ahí súper atentos comentando y compartiendo la transmisión, en donde ustedes pueden ganarse en descuentos en lipstick de pestañas y cejas. También pueden ganarse en clases de cortesía en Judabox, centro deportivo de la ciudad de Villavicencio o mensualidades en, para aprender una nueva, nueva arte marcial. Así que. Sigan comentando y compartiendo esta transmisión para ganarse unos de estos maravillosos premios. ¿Algo más que quieras comentarle a nuestros televidentes, David? Eh, para ya para finalizar, eh, me gustaría que nos encontraran en nuestras redes sociales como inmobiliaria en Instagram, Facebook y YouTube. Eh, en nuestra página web wwwinmobiliaria bueno, eh, ya que tocas el tema de las redes sociales, ¿cómo hacen, eh, por ejemplo, en, por medio de las redes sociales para gestionar la empresa? Me dice, ¿cuánto llevaban laborando con la empresa? Eh, nosotros llevamos aproximadamente dos años, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de hoy. Eh, durante un tiempo, la verdad, sí fue obviamente complicado, pero ya después empezamos nuevamente a ejercer la profesión ya más formalmente y nos empezamos a extender y llevamos sí, aproximadamente dos años. ¿Cómo es la adaptación de, de tu empresa por medio de las redes sociales? Sabemos que actualmente empresa que no tenga redes sociales prácticamente es invisible dentro del mercado eh, digital, dentro del nuevo mercado, porque como lo decía anteriormente el diario El Espectador eh, y que sin duda generó bastante controversia y es que en ese momento ellos publicaron que las redes sociales iban a ser algo así como las páginas amarillas, una persona que no tuviera redes sociales era como que no tuviera su empresa registrada dentro de esas eh, páginas amarillas. Y es, lo hemos visto actualmente aquí en Canagra, en, Canagro, en la Televisión en el Magazine de la Mañana, cómo muchos empresarios empezaron a adaptarse a esta nueva forma de manejar las redes sociales para ofrecer sus productos y servicios. Cómo ha sido para su inmobiliaria implementar esta nueva estrategia de marketing digital para poder llegar a muchas más personas por medio de esto. Claro que sí. Eh... Hemos implementado esto, obviamente lo que tú dices, todo va evolucionando, todo va, eh, todo va cambiando eh, y es curioso ver por lo menos que hay personas que todavía lo hacen a la antigua como hay personas más recientes que lo hacen a través de Facebook, Instagram o ya sea por videos que nosotros damos a conocer a nuestra audiencia y eh, realmente como hay correos electrónicos que hemos recibido de personas que no saben de nada de redes sociales, pero sí buscan la, la solución para poder contactarnos. Ok, excelente. Bueno, una gran estrategia y, y esperamos que les siga yendo muy bien, que su empresa tenga ese full alcance por medio de las redes sociales. Nosotros también trabajamos ahora por medio de redes sociales, ya que eh, nos, obviamente nos rediseñamos para poder llegar a muchas más personas, eh, Actualmente estamos llegando a más o menos 25 ciudades de Colombia y nos ven a nivel internacional eh, desde Estados Unidos, desde Suecia y desde otras partes del mundo donde tenemos fieles televidentes que están todos los días ahí, súper conectados. Así que ya saben, si quieren un previo aquí en Colombia, en los llanos orientales para venir a pasar unas súper vacaciones deliciosas, contactes en con inmobiliaria CIG para que puedan... Eh, adquirir o tener de pronto la asesoría de cómo poder adquirir uno de estos productos o servicios de este juego. Bueno David, te cuento que aquí en Global Televisión tenemos una maravillosa actividad que es el jueguito del ahorcado. ¿Lo has jugado alguna vez? Sí, alguna vez. Bueno, excelente. Aquí nos, a nosotros nos gusta que nuestros televidentes pasen un rato divertido, donde se estresen de destensionen, porque sabemos que estar frente a las cámaras no es fácil y eh, aquí tenemos este maravilloso bonito para que la pases rey con ratito Pero aparte de eso, te comento algo. Si tú ganas, te vas a llevar un premio de Global Televisión y de uno de nuestros invitados o empresarios aliados. Pero si pierdes, deberás dejar un premio para uno de nuestros invitados. ¿Perfecto? Perfecto. Listo. Esta eh, metodología la llevamos a cabo para que mm, las personas que dejan sus productos, otras personas puedan conocerlos, en este caso los empresarios. De igual forma pasará con el obsequio que dejan para otros invitados. Sí, sí. Vamos a ver qué tiene preparado nuestro equipo de producción para ti el día de hoy con nuestro jueguito de la orca. Bueno, mientras sale nuestro jueguito, recordarle a nuestros televidentes que ustedes también pueden ser invitados del magazine de la mañana y sentarse aquí en este, el sofá del magazine. Un lugar muy cómodo, ¿verdad? Bastante cómodo. Comodísimo. Yo siempre me la paso súper rico aquí en el sofá. Y es muy fácil estar aquí. Solamente es comunicarte con nosotros a través de las redes sociales en Facebook o Instagram o por medio de los números de teléfono 310-339-7860 o al 300-272-3609. Allí vas a poder obtener mucha más información de cómo participar en el Magazine de la Mañana. Actualmente tenemos una campaña dedicada a emprendedores digitales, la cual busca ayudar a estos emprendedores que están iniciando hasta ahora su empresa, que solamente tienen redes sociales y que de cierta manera han estado utilizándolas para llegar un poco más lejos y alcanzar a más personas. Esta campaña se llama Emprendedores Digitales, en donde ustedes vienen a visibilizar su empresa, a hablarnos de sus productos y marcas y contribuyen a un aporte social al cual Global Televisión está aliado, en donde por medio del donativo de un mercado, puedes ayudar a una comunidad o fundación específica Recordando que el mes de julio trabajamos con mujeres trabajando por el Meta, las cuales eh, ofrecían sus servicios a niños con cáncer. Este mes de agosto vamos a estar con otra entidad diferente porque queremos ayudar a cada una de las fundaciones diferentes que se encuentran en la ciudad de Villavicencio. Así que es la oportunidad para que visibilices tu empresa y también contribuyas a la sociedad por medio del donativo de un mercado. Comunícate con nosotros para saber más y puedas estar aquí visibilizando tu empresa. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Ya habíamos tenido ahí el jueguito en pantalla. Son 246 4, 4, 8 letras y tienes 10 oportunidades para ganar. Vas a decir letra por letra y cuando sepas la palabra la puedes decir. ¿Listo? Perfecto. Dale. Eh, empecemos por la F. Muy bien. Eh, pues, eh, podríamos pasar por la siguiente letra que sería la A. Eh, sigamos con la letra N. Empecemos la letra L. L. ¿Cómo no está? Bueno, empecemos por la letra I. La I I de I. iglesia? Sí, sí está. Vamos con la letra E. Está super bien. Y vamos con la letra O. Bueno, ahí ya... ¿Cuántas oportunidades tengo? Te quedan ocho desaciertos, o sea, tienes ocho palabras que puedes eh, equivocarte para aprender la palabra, para registrar la palabra. Eh, la siguiente sería la letra U. No está. No está. Eh, pasemos con la letra P. Bueno, creo que ahí ya En parte Ya la voy completando Seguiría por la letra S No, no está Pasaría con la R R Sí, señor Sí, sí está Y eh, me parece que no alcanzó a distinguir muy bien Me puede de pronto Ok, está la primera No está La A Luego hay otro espacio Y terminan ípero eh, ah. Bueno, ahí está como complicado <risa> Hay muchas palabras con esa. Está muy fácil Está muy fácil Sí. No, no me llega la M Vas a con la letra M M de Mami, pero excelente, súper, qué bien, has ganado Es que no estaba tan difícil No, no estaba difícil, los nervios estaba. Los nervios No, pero ese es para desestresadas, para que se vayan a ser súper cómodos ¿Cómo, cómo te <ríe> sentiste aquí? en el sofá del magazine de la mañana. La verdad, muy cómodo, la atención espectacular. De verdad, agradezco esta invitación porque sé que a través de esto tanto nosotros nos damos a conocer como otras personas que son emprendedores que, que nos conocen a nosotros, también tienen la posibilidad con ustedes de venir y presentar su emprendimiento. Así es. Bueno, y como lo prometido es deudar, tenemos un obsequio para... Pero te voy a dar a elegir. ¿Tú tienes hijos? Sí, señor. ¿Sí? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos tengo, años tienes? Tengo 22 años okay. y tengo un hijo que está próximo a cumplir los dos años. Ok, excelente. Bueno, pues para tu hijo de pronto es muy, muy pronto, pero tengo para ti algunos obsequios. Tú me dirás con cuál te quedas. Bueno, no, no sé qué se me hicieron los obsequios, los tenía aquí. Pero eh, te voy a dar a elegir entre... Dos clases de cortesía en CrossFit y Rumba en el Centro Deportivo de Utah box de la ciudad de Villavicencio. O una mensualidad para que aprendas. Tú también puedes aprender una nueva arte marcial con Kiyoto, empresa eh, dedicada a la disciplina por medio de esta arte marcial. ¿Cuál quieres elegir? Perfecto. Eh, la verdad he escuchado lo del CrossFit. No lo he intentado, sí me ha llamado la atención, así que pensaría que sería... CrossFit, bueno, crossfit. gran, excelente y gran elección. Ya que Uda box Centro Deportivo, te entrego, ahí está por la parte de atrás, están los dos cupones donde van, te van a poner las fechas de las dos clases a las cuales asistas. Eh, Udavox se especializa en este tema del CrossFit, con entrenadores personalizados, donde vas a poder tener este maravilloso vínculo como lo es con el ejercicio y el deporte. El CrossFit, a diferencia del gimnasio, trabaja más con el peso y el cuerpo en general, sí. Y ya el gimnasio la eh, trabaja como tal con partes de específicas del cuerpo. Entonces, la invitación para que vayas. Eh, sus horarios son de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 3 de la tarde a 8 de la noche. A las, o sea, a las 8 de la noche comienza la última clase y termina a las 9. Las clases comienzan en horas cerradas, ¿Qué quiere decir? A las 3 comenzó la clase y se acaba a las 4. A las 4 comenzó la otra clase y se acaba a las 5. Si tú llegas a las 3 y media ya debes esperar la clase de las 4. ¿Listo? Ahí para que lo tengas súper presente, en, el, en la tarjeta están los números de contacto de LEDIs Quién es la eh, dueña y gerente de Ayuda Box. Y eh, recuerden, televidentes, que el día jueves tendremos Ayuda Box aquí en la eh, transmisión del Magazine de la Mañana, como todos los jueves deportivos, en donde estaremos recibiendo una clasecita de Crossfit o Rumba en Vivo y en directo. O, bueno, no una clasecita, porque estas clases duran una hora y son de bastante trabajo. Pero sí, tenemos 15 minutos para que ustedes conozcan un poco de algunos ejercicios y actividades que pueden encontrar en Yuda Box. Recordarles también que tienen diferentes servicios como lo es eh, boxeo, crossfit, rumba, masajes fisioterapéuticos y toda la parte de alimentación sana en donde vas a poder encontrar suplementos, batidos, paletas de proteína y muchos más servicios. Pero bueno ya nos estará hablando este jueves sobre todos los servicios y productos que pueden encontrar en UDAPOS bueno, te cuento que eh, me confirma por favor de producción, si ya nuestro corresponsal nuestro querido director Gerardo Alipio se encuentra en las instalaciones de la Gobernación en donde se llevará a cabo hoy la rueda de prensa para lanzar el torneo internacional del Joropo que ya se aproxima en prácticamente nueve días da inicio como tal a las actividades pero recordemos que esta semana ya se está llevando a cabo la parte de cinematografía en donde diferentes autores, artistas eh, eh, compositores, directores de la región de los llanos orientales que van a ver resaltados y tenemos que... rechazado 20% de calor ahorita manejo una película solar que te controla 99.9%